Hello friends, welcome to Be Wastewise. I am uh, Shweta Vandapani. I'm the community builder at Be wise, I think we could wait for about five minutes because we're slowly getting the attendees in. So maybe once they come in, I can introduce myself a little better. So, yes, I think let me get started. Uh once again, I am Shweta Vandapani. I am the community builder at Be Wastewise. Uh, and today I am going to introduce. Uh, myself and the panel to the English speakers uh, in the audience. Today, we're going to discuss solid waste management in El Salvador and Ecuador. And this is a bilingual panel. Other than me, all the other three speakers can speak both English and uh, Spanish. So, uh, if in whatever language they're going to be speaking, Vishwas, the moderator, will be translating it and summarizing the conversation in the other language. And today, we have Thorben Knust. Who's a solid waste management expert? We have Alejandra Rivera from Let's Root El Salvador, and we have our uh, moderator, Vishwas Vidyaranya, who's a founder of Ambire Environmental Engineering Solutions. This uh, is the third panel that Vishwas is moderating for us. So please head to the video panel section of our website. In case you have not uh, seen the earlier panels, you will find them recorded over there. We already have Received your questions, which have already been shared with the speakers today. Over and above, if you have any unanswered questions or if you have questions come up as the speakers are talking, please use the Q and A section. Over to you, shwas Thank you very much, Shweta. Buenos dias a todos. Bienvenido al webinar sobre el manejo de estos sólidos en El Salvador y Ecuador. Tenemos dos expertos de El Salvador y Ecuador hoy con nosotros. Uh, y este es el tercer webinar que estamos haciendo uh, con el, sobre el manejo de restos sólidos en América Latina. Uh, entonces, uh, muchas gracias Alejandra y Torben para estar con nosotros. Ya recibimos algunas preguntas de ustedes, entonces la idea es primero vamos a tener presentaciones de parte de Torben sobre el sistema en Ecuador y después Alejandra sobre El, el Salvador y después tenemos unos tiempos para tiempo para, para discutir sobre el tema. Um, yo puedo traducir en inglés o también en español, uh, entonces uh, está bien si pueden preguntar sus preguntas aquí en el chat o en las preguntas y respuestas uh, en español o en, o en inglés. Muchas gracias. Entonces, para empezar, uh, para dar pequeña introducción a Torben, Torben es un consultor senior con más de 10 años de experiencia internacional en gestión de proyectos de desarrollo sostenible. Él es especialista en gestión integral de restos sólidos y economía circular. Él fue responsable del desarrollo del plan maestro de gestión integral de restos sólidos para el distrito metropolitano de Quito. Él ha desarrollado varios proyectos de restos sólidos como Quito a reciclar sistemas de información de datos de residuos y es el autor de Atlas Ambiental 2016, entre, entre otras publicaciones y estudios sobre, sobre los sistemas en Quito y en Ecuador. Torben también es el cofundador de la iniciativa Reciclar Esperanza, Uh, yo conozco a Torben personalmente también, hizo, y, y el proyecto de Torben en Quito sobre el manejo, manejo de restos orgánicos es, es muy famoso. Entonces, uh, bienvenido a Torben uh, para su presentación. Estamos esperando escuchar sobre el sistema. Es, estás en nudo mudo, Torben. ¿Puedes verme y escucharme ahora? Yeah, sounds great. Um, hi everybody, and thanks for having me, thanks for the invitation. Uh, I will speak in English, my presentation is in English, but uh, uh, maybe in the uh, panel of questions and response, I will try to uh, respond in Spanish or in English depending on the question. Um, in the next 50 minutes, I will try um, to give you an, an overview about the current situation of solid waste management in Ecuador. I would like to start with a short description um, about the current political situation, Uh, getting deeper in the situation of solid waste management uh, circular economy and the, the white paper which was de uh, developed this year and some private and uh, public in initiatives to reach some conclusion at the end of the presentation so uh, let's start with the current political situation um, um, uh, turban should i share your presentation see si, please um and please show me okay. di di directly to the second slide which is the the current political situation. yes i will just do that Yeah, um, the, uh, please, next slide. Yeah. Um, the current political situation we had recently elections in Ecuador. Uh, uh, the legislative and the presidential elections were held on February the 7th. The, uh, the presidential runoff election took place on April the 11th. And the next presidential election will be held in February of 2025. Um, On April uh, this year, the Ministry of Production and Foreign Trade, Investment and Fisheries officially presented the circular economy white paper. In, in, in espanol is a libro blanco de la economía circular. This is a document that will serve as a basis for implementing proposals and processes for the transitioning to uh, uh, responsible and sustainable production and consumption models in the country. Uh, it's quite uh, interesting, uh, um, this document, and in September and October, uh, we are expecting the positioning and the national dissemination of the development programming document for the next four years of the new government. It means like, I will not, I don't have the information where we are going uh to and which is the planning this we will have in the next months and please give me the next slide and i will go directly to the current situation of waste management and um, uh, in the most countries, the sort of waste management is a direct responsibility of the, municipal, the municipalities. and the same is here in ecuador however the services provided are often inadequate in terms of access and disposal conditions um, In Ecuador, uh, uh, the decentralized autonomous governments uh, called GATS, uh, the Gobiernos Autonomous Decentralizados, uh, are the responsible for the solid waste management. Uh, this is uh, uh, stipulated in the JUTAT, the Organic Code of Territory Organization, Autonomy and Decentralization, 2010. Um, there are some bigger cities such as Quito or Ambato and Guayaquil um, who have. a, a concessionized a part of a part of and, and, and, and sometimes a little bit more of this their waste collection or disposal processes to private companies other uh, medium-sized or smaller size tons uh, of cities have done so too but more for the management for the hospital waste there are 221 municipalities uh, um, with a population of around uh, 70 million. Um, this is the data from 2019. Um, as you can see uh, down to the page, there are three graphs. Um, to visualize some data. Uh, 11, the first one is the uh, management plans. and here we can see that 11 municipalities already implemented uh, management or integrated man management uh, waste management plans. Uh, and reported to the Ministry of Environment and to prepare alternative proposals for the use of waste. Yeah, um, but, but still 207 municipalities are just trained um, to, to, to make the, their own preparation of venture solid waste management. That means like there's still a lot to do. Um, in the next Slide, which is the final proposal, is um, that only 20% of the municipalities have sanitary landfills, and around 80% are posing their waste in open dumps. But there are also municipalities that have implemented emergency pop up sales, let's call them, with only two years of useful life. Um, quite difficult, this topic. And, and the third graph shows a little bit about the tax. Uh, determination, five municipal guards have their own um, tax termination that allows the collection of a fee for the service of the integrated solid waste management and 230 municipalities are trained for the implementation of the tax assessment process. This uh, It's quite important to say that many times, uh, we are speaking about the five uh, already existing um, own fee tax termination, Um, many times the field covers only the operation and does not include existing inclusive recycling projects or future recovery projects of different types of wastes. And, and of course, uh, many times there's not uh, enough potential uh, um, the to de develop investments to raise public awareness, not sufficiently uh, necessary investments um, to raise public awareness. Um in 2019, Ecuador generated approximately uh, 12,670 tons of solid waste uh, a day, of which only 13% was collected separately. 87% went to landfills, emergent cells and open dumps, as I mentioned before. There are more than um, 3,200 recyclers or waste pickers in Ecuador. Um, surely There was increased this data is from from 2019 18 i think so that means like um we don't have the data i think it's increased a little bit this number but about 85 percent of the inorganic recovered waste is collected by them working in, in, in open dumps or many times at the sidewalk uh, and searching for valuable materials and the characterization of waste. Just fast and in, in Ecuador, about 60% is organic and 20 to 25% is dry recycled uh, yeah, waste, which uh, is interesting for the recyclers. And speaking about recycling, the next topic is the circular economy. Please uh, give me the next slide. Thank you. um The circular economy or, uh, or the white paper of circular economy was prepared over two years with so this contributions, uh, from different sectors, which has provided a comprehensive analysis that includes aspects of planning, development, and especially the implementation of public policy. The civil economy um, white book is a tool in the end for the successful uh, adoption of civil economy principles uh, in the country's development. Um, and what can i say about it more oh, yeah there are strategic lines actions and proposals uh, defined in the document also uh this divided in four main axes: uh, the, the the document and policy and financing the first the second is sustainable production the third is the responsible consumption and the last but not least is the the integrated solid waste management um the vision Of this uh, um, white paper uh, is by 2035, Ecuador will have a sustainable integrated solid waste management system that is socially fair, environmentally friendly, and with financing that guarantees its economic sustainability. And um, the objectives until 2035 are to reduce the generation of solid waste and. To prioritize the use of solid waste generated over its final disposal to guarantee the inclusion of waste pickers or recyclers in the integrated solid waste management model at national level, ensure the financing mechanisms and articulate the private public sector and academic to develop innovative and efficiency or efficient um, for the solid waste management mechanisms. And so that is planned for the glorious future, but the current situation is a bit different due to the lack of environmental awareness and, and public-private initiatives are growing in, in the last years in Ecuador. I will just mention some of them. Please keep the next slide uh, about the uh, public and private initiatives. Uh, in Ecuador, less than a half uh, of the municipalities reported to have programs or projects to recover different waste materials. If we're speaking about organic waste screens, most of them uh, use the waste for, for, for composting as well. Also, that is the, the, the biggest uh, um, component, uh, as well as for vermiculture and bokashi. For example, in Quito, we, uh, we developed a public interpretation center for research and awareness raising of the culture of organic waste recycling. Called EcoCentro. Uh, you can see it on the right side some pictures, some uh, some yeah, bird views, and, and, and a little bit about uh, uh, the, uh, the size of, of this project. Uh, the EcoCentro has nine physical spaces, approximately 600 square meters for demonstration, continuous trainings, and courses designed specifically for citizens. On different topics such as, such as uh, warm culture management and home composting, home biodigestion, adequate use of greenhouse fertilizer and urban organic nursery and gardens. Um, the eco center accounts on the contribution of the academia to develop research on topics such as optimization of composting and vermiculture processes, uh, fertil uh, fertilization of urban crops like, like bio fertilizers uh, and urban uh, metabolism, uh, flows of carbon, nitrogen, etc. The Economic Development Agency, Conquito, and its urban uh, agriculture program, Agrupar, and the Quito Food Bank, which delivers the products of the eco-center to vulnerable uh, groups uh, with limited access to healthy food, um, also support this project. Um, yeah, What can I say more about this, given that the eco-center has Conceived as a practical example for the management of organic domestic waste, and to facilitate the implementation of safe composting system through training for educational institutions and individuals, it is expected that in the long term, two percent of the population will perform safe composting by replicating the eco technique. It will be help to reduce the amount of waste entering the landfill by approximately 16,000 tons of organic waste each year if we come and get to the two percent there are many initiatives for the recovery of re recycled waste with social inclusion like uh, recycler esperanza uh, that uh, development between a volunteer uh, work academic and a cooperation with the um co-federation uh, uh, cooperation. Uh, there are other private projects just like hira um, and yeah receive is the other social uh, project to, to have the the recyclers um in Ecuador exists exists too and an e-waste recovery promoted by private companies and, uh, and they are academic but also municipalities such as the public containers but you can see uh, down the left uh, for hazardous and special waste of the program Quito, is there, and, and, the, and the municipality of key there are many more initiatives uh, but uh, um, let us come to the conclusion i think my time is running out soon um please give me the next slide um well um as i mentioned before in ecuador according to the constitution of the republic and the court and also the organic law of territorial planning the municipalities have the competence of the integrated solid waste management however the lack of administrative financial autonomy the absence of policies for reduction classification at source waste recovery and use producer extended responsibility among other conditions have produced an incipient management of uh, of the management of solid waste As a result, a large percentage of municipalities have not been able to comply with the competencies defined in the Constitution. Um, what should we do or what should uh, what we should aim for? In my opinion, there are three principal topics we should focus on, as we have seen in the beginning in the graphs. We should strengthen the development of, of integrated solid waste management planning by each uh, uh, municipality in the long term. This includes a possible association of municipalities to create service provision centers with regional finally disposed systems to eliminate these two years sales or emergency sales, which I mentioned before. Um, the second is, it is important to establish the cost of the uh, waste management in order to plan and structure more efficiently the Provision of sanitation services and establish sustainable models. Um, and the last is the formulation of policies for the reduction, rejection, regulation of materials, differentiated cherries, uh, separation at source, compost, and recycling, especially the extended producer responsibility could ensure or should be ensure uh, the financial mechanisms of integrated solid waste management. Um, and, well, And thank you so much for your attention could you give me the last slide uh, just, i will let you my personal contact and some sources of information to discover a bit more about the white paper of circular economy the national network of recyclers and in some projects in uh, models of, of zero waste yeah thank you for your attention and uh, yes okay. Thank you. Thank you very much, Thorben. That was a very good presentation. Uh, we have a lot of questions for you, but I think we'll get back to it uh, after Alejandra's present presentation. But uh, just to summarize a little in Spanish. Entonces, uh, muchas gracias, Thorben, por la presentación. La situación uh, en Ecuador entendemos que es. Es complejo en temas de sólidos. Hay cosas bien, hay proyectos exitosos que han implementado, sin embargo, falta mucho para hacer y es una oportunidad grande también. Uh, Ecuador, por ejemplo, genera 4.5 millones toneladas al año de estos sólidos y hay una hoja de ruta de economía circular, se llama el libro blanco. Y entonces... Uh, Uh, las brechas principales son uh, políticas, falta de políticas y más, necesita más trabajo en temas de tarifas y financiamiento de, de los sistemas de residuos sólidos, sensibilización uh, para tener separación en fuente o mejores sistemas de recolección y tratamiento y también la infraestructura para, para tratamiento. Um, entonces, um, muchas gracias. Uh, uh, gracias, Torben. Entonces, uh, ahora seguimos con la presentación de Alejandra. Um, Alejandra. Uh, Hola, voy ¿sí a dar unos momentitos, por favor. Listo, listo no, no hay problema. Entonces, mientras voy a introducir a Alejandra. Alejandra es experta en gestión integral de restos sólidos con 10 años de experiencia. Ella es cofundadora y ha sido presidente de asociación Sumando Impactos desde 2017 hasta 2021. Alejandra actualmente dirige el programa Sumando Impactos en Sitios Costeros de las Comunidades Barra de Santiago y Los Cobanos en su tercer año de implementación en la organización de desarrollo sustentable Let's Do It El Salvador, donde se promueve el ecoturismo como punto de partida para superar las barreras del desarrollo local. Uh, muchas gracias Alejandra y, y tú puedes presentar. Uh, estamos esperando a la, tu presentación, entonces tú puedes presentar directamente. Uh, Alejandra. Can you unmute yourself, please? Okay. Uh, I mean, i just yeah, she'll be back in a minute. Um, so, Thorben. Uh, meanwhile, I think. Um, You know we can start off with with the first question that we've received for you um i think um Torben, you spoke about uh, the informal sector being a key part of uh, recycling in in ecuador right uh, so can you please tell us a little more how how is it organized have they been formalized or, or uh, is it still very informal Um, yes um yeah it's still really informal but there are there are principally um three uh, cities um which develop uh, let's say a uh, plan to formalize the the, the, the the informal sector um yeah uh, this is loja cuenca and Quito if I'm not wrong and um, it, it works works only totally like this that that you have. Uh, that they're trying to make associations in the, in, in, in the recyclers and due to the associations, you you can um, grow with the... You give them... Um, yeah, ...honorarios eh, eh, adecuados, eh, mínimos, pero adecuados para su trabajo, se puede dar la seguridad proporcional, se puede dar eh, seguro social y reciben todos los beneficios que como recicladores de base individuales no reciban. Yeah? Eso es como la ventaja, vamos a decir, de formalizar sí. a, a los grupos grandes a hacer asociaciones de alguna manera. Um, sí, la cosa es que um, yo voy a hablar, me avisas cuando paro, um, y voy sí, a hablar sí. sobre, sobre el asunto también que mencionaste, eh, el tema es súper interesante, eh, sobre la valorización de residuos en, en los países, ¿no? Eh, este es un tema que hace una relación muy fuerte con los bicicletas, lo sobre el momento en el Ecuador, eh, la valor, valoración es una valoración del mercado ¿eh? lo cual está estimulado bastante, los mercados han generado porcentajes de reciclaje eh, porque no hay política pública por parte de los gobiernos que, que elaboran eso eh, además el mercado ¿sabes? está reclamando productos con materiales reciclados creo que eso pasa en todo el mundo actualmente y y, y um, eso funciona bien cuando tienes industrias, eh, cuando tienes la, la, la demanda, eh, por ejemplo, eh, no funciona con todos los cinco residuos reciclados, como nosotros mencionamos siempre, que es el plástico, el pet, etc. Estamos hablando de, de, de vidrio, estamos hablando de Pak, eh, los uh -huh. metales de latas, etc. Eh, y el problema acá tenemos, por ejemplo, con el vidrio. Nosotros nos falta una industria fuerte de, de la recuperación, por además de reuso, de aprovechamiento de, de, de los materi de materiales de vidrio. Y ahora, sí. el valor es súper bajo, súper bajo uh -huh. en el coro. Y los recicladores de base no tienen interés en eso. Significa que allá tenemos un material reciclable que está medio olvidado, vamos a decir, ¿ya? Por horas, y es uno de los mejores materiales al final del día, que es un material que no pierde eh, su, su, su, eh, eh, ya, su textura, vamos a decir, siempre y cuando haces una separación de colores. Pero, pero en el final el vidrio es, es uno de los materiales que puedes utilizar de una manera eh, ya, largo, significa que eh, no haya hay una pérdida de las características. Y, pero en el mercado ecuatoriano el, el vidrio es para los fabricadores de bases de armas. Un problema. Que, en, yo ahorita tengo los, los costos en la cabeza, pero estaban siempre entre 2 a 4 centavos por kilogramo el vidrio, en comparación de, uh, um, de otros, como, como el, el PET, creo que estaba en 40, 60 y hasta 80 centavos por kilogramo. Significa ya hay como una gran brecha entre un material al otro, por la demanda, por la parte de industria. En el país, uh -huh. ¿no? Um, ¿Ya, yeah, aquí más? Eh, sí, sí, no, por, es. Por eso hay como desventajas. No, sí, es, uh, es interesante, pero entonces el proceso, uh, I mean, ¿está en el proceso la legalización de estas uh, asociaciones o, o todavía ah, no? No, existe. En, en, las, en las ciudades que mencioné, allá existe la. la, la, la, la la, la, la potencia la posición se llama aquí el electro gestores ambientales de menor escala de las okay. cosas es que tenemos aquí eh, eh, dos diferentes unos de menor escala que son los recicladores etcétera y tenemos los, los eh, eh, vamos a decir los industriales ¿ya? Uh -huh. son los gestores ambientales normales ¿ya? Sí. Materiales. muchas veces son intermediario, intermediarios y, y, y compran de los recicladores de base pero principalmente es eso que um, el problema principalmente es que muchas veces los recicladores de base no tienen eh, confianza en, en municipalidades tampoco. Eh, cuando yo trabajaba en el municipio de Quito, intentábamos que de, de, de, de, de, de, de, de vengan donde nosotros, que se inscriban, eh, para, para que nosotros, nosotros sabemos quiénes están realmente moviéndose, quién quiere participar en el proyecto de Quito a Reciclar. Etcétera, y, y los recicladores de base por, sus, eh, por su manejo, por su labor, la, la, la labor diaria, eh, de venir de una patricidad hasta la Secretaría de Ambiente o, o a diferentes lugares, eh, les va a costar tiempo, por un lado, dinero que ellos mm. tienen que recuperar en el día para poder alimentar a sus familias. ¿no? Por eso, la situación realmente es más fácil de acercarte tú como eh, autoridad de una manera muy eh, eh, yeah, gentil y muy muy claro en, con el contexto cuál es el apoyo tuyo en, en, en este sector si no vas a recibir muy fuertemente un rechazo eh, fácil de recibir, recibir. por obvias razones por experiencias eh, sí. negativas en el pasado perfecto gracias uh, tenemos dos preguntas más uh, la primera pregunta entonces es Uh, is what percentage of the financing comes from citizens and what percentage comes from government in form of subsidy? Entonces la pregunta es: uh, ¿es realmente si hay apoyo en temas de subsidios y el gobierno, el gobierno, uh, el gobierno apoya en, en todos estos temas o todos los uh, costos ahora en esta um, por parte de los usuarios, como las tarifas de aseo, por ejemplo? Las tarifas de asilo funcionan en el Ecuador principalmente a través de una, un cálculo complicado que está incluido eh, en el pago de, de, de electricidad de la luz, ¿ya? Eh, en Quito, por ejemplo, ¿ya? Eh, es, es, como mencioné antes, en cinco ciudades estamos haciendo de esta manera, ¿ya? En Quito, por ejemplo, funciona de esta manera. Y eso eh, es como... Creo que mencioné eso al, al final de mi presentación, eh, que... Um, Sí, que que, eh, que los gastos, muchas, muchas veces, todos los proyectos sociales, los proyectos a favor de los ciudadanos básicos, son financiados o subsidiados por el gobierno local. Muchas veces, also, eh, los los, los, eh, los FIS que, que nosotros las tasas que nos recuperamos para la gestión integral de residuos sólidos, eh, muchas veces están calculados netamente para para la operación. Y eso obviamente es un error, pero eso es eh, un error de, de cálculo al final del día, porque siempre debes tener un buffer, un backup, eh, para poder elaborar proyectos al futuro, para proyectos sociales que están en marcha, que quieres explorar un poco más, eh, o ya yeah, para, para la sensibilización eh, ambiental al ciudadano, eh, ya no sé, campañas de, de, de separación en la fuente. Todas estas diferentes acciones son acciones que no has creado hoy. Eso vas a crear con el tiempo, vas a claro. aprender en el camino. Y este dinero muchas veces es, es, no existe eh, en las manos de los gobiernos locales y por eso tienen que eh, ver si hay donaciones o hay eh, aporte eh, externa o mismo, eh, ya, yeah, pedir. Eh, a través, a, a, la mayoría respecto, son elaborables ok perfecto, muchas gracias uh, la segunda pregunta es más enfocado en temas de uh, yo dije más en sector privado o de pronto puede ser también responsabilidad extendida de productores uh, cómo si están involucrados en el tema o todavía es un plan o cómo es el sector rol del sector privado en el Gestión de restos en Ecuador. Eh, el sector privado, existen proyectos de reciclaje que están financiados por el sector privado con beneficios a ellos mismos, ¿ya? Recuperar uh -huh. materiales reciclables a través de contenedores en, en sitios eh, que recuperan ellos, allá ellos pueden reutilizar para lo que sea, ¿ya? Eh, eh, existen proyectos que son financiados. Eh, eh, eh, por eh, privados a favor de, de la recuperación y la mejor eh, ya, seguridad laboral para los recicladores de base, por ejemplo, ya, ya apoyan en esto a los recicladores de base de elaborar proyectos como por ejemplo eh, el, el Recicla Esperanza, que, es, eh, que fue apoyado por una ONG española de Cataluña. Y, um, Significa, eh, existen eh, diferentes variantes de no, no alguna manera. Yo creo que, pero para eh, sostener, por ejemplo, el proyecto de quito a reciclar, por ejemplo, de residuos domésticos especiales, del, de electrónicos, de, de focos fluorescentes, eh, aceites, eh, pinturas, lacas y pinturas y otros productos que producimos en las casas, que podemos entregar allá, eh, que no tienen valor en el final es nada más que tienes que entregar a hacer un tratamiento a estos residuos específicamente y tiene un costo netamente nuevo, de, tienes un ingreso, a eso. estos proyectos tienen que ser financiados por la, por la responsabilidad extendida al productor, eh, no claro. hay otra forma, porque al final, al final la idea es que cuando tú como industria eh, elaboras un producto que se transforma en un producto a, Ahora, se transforma en un, un residuo especial que necesita un trabajo especial eh, después de cierto tiempo, tú deberías responsabilizarte de eso, ¿no? porque al final tú hiciste claro. ganancia con ese proyecto. Y la respuesta extendida tiene que ser eh, implementada de una magnitud mucho más amplio eh, eh, al futuro. Eh, nosotros eh, aquí en la ECO tenemos el... el, el libro blanco ¿no? de economía circular. Allá está mencionado los diferentes pasos y, y cuál es, eh, qué deberíamos hacer. Estamos realmente sin nada más esperando. O sea, la, la legislación tenemos también, es todo eh, aplicado, solo falta el gremio que supervisa que dice así se hace, así implementemos. Muchas veces en Latinoamérica tenemos las leyes, pero no tenemos la, la ejecución de cómo podemos monitorear, cómo podemos evaluar, cómo podemos en el final ejecutar los proyectos. ¿no? Sí, no, es cierto. Este es el problema de varios países en, um, en la región, especialmente. Um, sí, de acuerdo. Um, entonces, antes de seguir con la pregunta, quería preguntar a Alejandra si, si estás para presentar. Alejandra. Hola, Vic. Sí, Hola. ahorita ya, ya, ya, ya estoy mejor. Dame un Perfecto. momentito. Gracias. Listo, no problema. Avísame si ya se mira. Si ya se puede ver. Uh, no, todavía no estamos mirando. Puedes okay. compartir. Ok. Um, if she can email it, Vishwas, I could maybe share it from my end. Yeah. Uh. Okay. Y comparto ahora mismo. Okay. Ahora sí. Sí. Bien, ahora. Ok, gracias. Bueno, lo voy a hacer en español. Eh, buenos días, mi nombre es Alejandra Rivera, como les decía Pichuas, y vamos a compartirles un poco sobre la gestión de residuos sólidos en El Salvador, y para ello eh, podría ser bien interesante ver el tema ambiental, eh, sobre todo valorar dos áreas. Además de los residuos sólidos, que sería la materia energética de El Salvador, es prácticamente por derivados de combustibles fósiles y biomasa. Y luego tenemos eh, un poco sobre energía geotérmica. Luego también el 30% del agua es superficiales y también se encuentran afectadas por diferentes eh, gestiones del recurso, que aquí no contamos con una gestión del, del agua, una ley de agua. Y eso también repercute directamente con el tema de la gestión de residuos sólidos, ya que van súper de la mano, ya que si las aguas son superficiales, las que estamos utilizando y tenemos un incremento en la contaminación, entonces nos afecta constantemente. Eh, nuestro país es pequeño, tiene mil kilómetros cuadrados, 262 eh, municipios y de estos prácticamente el 50% ha tenido la recolección de gestión de residuos sólidos eh, para un tratamiento de Adecuado o domiciliar, y lo demás se, se extravía. Entonces, eh, prácticamente eh, podríamos estar viendo que en nuestro país se están generando de manera, de manera diaria. Eh, bueno, esos eso es datos de 2009, pero en eh, las últimas actualizaciones se ve que tenemos entre 3.400 eh, toneladas de generación de residuos diarios, siendo la capital, San Salvador, el que está generando una mayor cantidad de toneladas y la mayor cantidad se concentra en seis departamentos que tienen como las áreas prioritarias, la zona central, que es San Salvador, eh, Santa Ana, bueno, la Libertad, que es el departamento que está a la par, San Miguel y Santa Ana. Entonces tenemos zona centro, occidente y oriente del país. Eh, prácticamente cada persona está generando entre 1.5 a 2 kilos de basura al día. Y eh, si tenemos la transformación de la recolección, ha pasado de las 3.400 toneladas en los últimos años, entonces para 2017, eh, 3.100 toneladas tenían una disposición por parte ya sea de relleno sanitario, mientras teníamos un promedio de 300 toneladas diarias que quedaban en diferentes espacios, eh, ya sean botaderos a cielo abierto, que, que no tenían una recolección o también hemos... Tengo que reconocer que en el Salvador hace falta muchísimo consolidar una conciencia y una cultura de gestión propia de residuos sólidos, por lo tanto la población no identifica la necesidad o la importancia, más que todo, más que la necesidad de hacer una gestión propia también como responsable del, del, de la disposición final. Um, okay. En cuanto a rellenos sanitarios, El Salvador ha tenido una variación en que prácticamente ha tenido 14 rellenos sanitarios y de estos solo 5 tienen capacidad para recibir más de 20 toneladas al día. Tenemos eh, rellenos sanitarios que son mecánicos y automáticos. Entonces, eh, prácticamente la disposición adecuada tiene una cobertura del 75% y eh, acá tenemos por ejemplo el relleno sanitario que tiene una mayor carga es el que está ubicado cercano a la a San Salvador y eh, luego tenemos los de las zonas de cabeceras departamentales prioritarias con el de San Salvador eh, que es donde se acumula la mayor población vamos a ver cómo eh, puede tener diferentes alternativas de generación y aprovechamiento de residuos pero que no garantiza que se dé una cobertura total ni que esté facilitando la gestión, la administración de los residuos de toda la población. Okay. Entre los retos que se tienen uh, de esta realidad es que al contar con pocos rellenos sanitarios eh, lo que, y un desbordamiento de al menos 400 toneladas diarias de residuos sólidos, lo que estamos teniendo es puntos de transferencia ilegales que en muchas ocasiones no cuentan, con condiciones precarias, cuentan con condiciones precarias e insalubres. Eh, si bien es cierto, el gobierno ha hecho un esfuerzo por regularlos, eh, eso es parte de un plan, de, plan nacional de manejo de residuos sólidos, hay muchos que no se generan eh, de manera propia o con una voluntad inmediata, sino que, como vemos en una fotografía, es una mala gestión en, con un enfoque de cuenca, porque no se está trabajando las zonas altas o de forma conectada para también cuidar las, los cuerpos hídricos, que en esta foto es uno de los ríos más grandes de nuestro país, que tiene grandes cantidades de concentración de residuos. Además, debemos ver que en términos de costos y de tasas municipales para cubrir los costos de recolección de residuos, no todas las alcaldías tienen una misma... Eh, recepción de, de impuestos por parte de los habitantes, ya que las poblaciones también varían y si cada uno de los rellenos sanitarios o los costos de cobertura van incrementando a, a lo largo del tiempo, entonces hace más difícil que las municipalidades tengan la capacidad de recolección para todas sus zonas. Eh, y además, eh, considerando que las... Las municipalidades pueden tener una deuda con estos rellenos o con estos lugares de disposición final, hace que en ocasiones incluso la capital se haya visto en la problemática de no tener una recolección por semanas, ya que no ha podido tener la capacidad de pagar a uh, la disposición final para el relleno sanitario. Esos son parte de los retos que se tienen eh, y uh, suma al reto, por ejemplo, que Mides es una empresa de manejo integral de desechos sólidos que inició operaciones en El Salvador en, en el año 1999, pero se firmó un contrato con todas las municipalidades del área metropolitana para que durante 20 años tuviera este, la exclusiva recolección de materiales pero sin tener una política o unas condiciones que le permitiera hacer una clasificación de residuos. Entonces, durante esos 20 años se ha restringido bastante <coughs> Perdón. el hecho en estos 20 años se ha restringido bastante que el desarrollo de industrias de reciclaje, ya que era un contrato completo con la empresa Mides, que todos los residuos que estuviesen en el área metropolitana eran propiedad de la empresa. Entonces, a pesar de ello, eh, de estos 20 años que han sido prácticamente un poco congelados en materia de eh, mejorar o diversificar la gestión de residuos, se ha concentrado más que todo en un esfuerzo de rellenos sanitarios. Sin embargo, bueno, creo que eso lo vemos más adelante mejor. Y ante esto, tenemos diferentes herramientas legislativas aunque están en pañales están dando los primeros pasos por ejemplo, primero está el, directamente de, tenemos una ley de medio ambiente y desde ahí se incluye que en el artículo 52 prácticamente se debe fundamentar un programa que le permita a la población y al gobierno trabajar por un programa de gestión de residuos sólidos entonces a partir de eso nace ya en el 2010 el programa nacional para el manejo integral de desechos sólidos donde se considera el incremento y las mejoras en los diferentes rellenos sanitarios, una ampliación en las tecnologías para la recolección de estos, sin embargo, eh, no se ha cumplido del todo, a pesar que ya tenemos prácticamente más de una década de, de haberse implementado el plan, sí se resalta el cierre de botaderos a los abierto, <ríe> algunas actualizaciones de rellenos sanitarios, pero tampoco garantiza ya que se tenga una cobertura a nivel nacional. Y finalmente, en 2019, que esto fue en noviembre de 2019, previo a pandemia, <coughs> eh, la, bueno, la Asamblea Legislativa de El Salvador dio el visto bueno para aprobar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Fomento al Reciclaje, que iba a entrar en, en vigencia en el año 2020, a partir de julio, si no me equivoco, pero eh, por el contexto de pandemia ha hecho bastante difícil tanto que el Ministerio de Medio Ambiente, que, que es la entidad que dirige y va a regular la implementación de esta ley, eh, empiece a hacer la difusión y a aplicar los mecanismos, porque podemos tener una ley, pero mientras no se sostengan las formas de aplicación, va a ser mucho más difícil poder implementarla. Lo interesante acá es que sí ya incluye una ley que va para el ciudadano individual, como también para las instituciones, empresas y personas jurídicas, entonces ya tiene como una responsabilidad amplia y también se necesita un, un esfuerzo en educación, ya que en materia, materia ambiental El Salvador tiene eh, bastante escasez, ya que no, no se incluye dentro de la currícula educativa, por lo tanto es parte del reto hacer un programa intensivo de educación para toda la ciudadanía. Entonces este es parte del artículo 52 que hacíamos la mención, que el Ministerio, en este caso Medio Ambiente, lo, tiene que promoverlo en conjunto, el Ministerio de Salud Pública, los gobiernos municipales y otras organizaciones. Entonces, prácticamente podemos tener las herramientas para poder eh, hacer una demanda o una exigencia por parte de la articulación de todas las instituciones, pero lo importante es empezar a trabajarlas desde uno a uno. Entonces, ahora les quiero mostrar como algunos ejemplos de cómo diferentes eh, iniciativas o diferentes sectores de la sociedad se están incorporando gradualmente e incluso a pesar de los 20 años de tener este contrato con la empresa del área metropolitana, se han visto algunos pequeños esfuerzos que ahora son clave para dar vida o para poder impulsar también, sumar, eh, sumar fuerzas para la implementación de la nueva ley de gestión de residuos sólidos. Primero, eh, desde las municipalidades, si bien es cierto, bueno, esta fotografía de acá, eh, del, uh, de San Salvador, con, bueno, con los camiones, recolectores que han estado tratando de extender la, la flota y la cobertura, pero todavía nos quedamos con camiones que solo compactan y llevan los materiales. En el caso de la otra municipalidad que es aledaña, que es Santa Tecla, lo que ha hecho es, eh, para ampliar la cobertura y hacerlo más eficiente, tratar de incorporar nuevas maquinarias, que puede ser que no sean las más óptimas, pero sí se, se han esforzado bastante en el tema del barrido, mientras que son pocas municipalidades las que han estado trabajando con una clasificación de residuos, ya que en un país tan pequeño tener 14 rellenos sanitarios es prácticamente tener un relleno sanitario por provincia o por estado, pero si no se tiene, cada uno eh, implica los costos de mantenimiento, y los costos de transferencia de materiales, que quizás no son los más óptimos. En el, con el caso de la empresa privada, tenemos casos bien interesantes de cómo está impulsando eh, la, eh, la transferencia de tecnologías. Por ejemplo, algo bien importante es que una empresa eléctrica de El Salvador eh, está generando combustibles a partir de los gases del relleno sanitario más grande que se tiene en El Salvador. Sin embargo, este relleno sanitario también ha tenido bastantes evaluaciones para considerarse eh, que ya no puede recibir mayor carga. Entonces, no es sostenible estar completamente trabajando con el relleno sanitario a pesar que tengamos generación de energía eléctrica. si puede desbordarse en algún momento al llegar a superar su capacidad y no tener una planificación adecuada para la expansión del mismo relleno sanitario. Entonces, es como un trabajo bastante arduo el que se tiene y por revisarse. Sin embargo, es interesante que ya se esté generando energía a partir de estos residuos. Por otro lado, también tenemos eh, que en los últimos años, podríamos decir que de tres a cuatro años, la industria del plástico también está empezando a hacerse un poco más responsable de la gestión de sus residuos. <coughs> y hay una recicla... Eh, una de estas tiene de plástico flexible una, la industria de plástico de flexible de empaques ha iniciado una campaña de recolección de residuos domiciliares para que las personas los entreguen clasificados y ya se puede entregar a una de las recicladoras más fuertes que existe en El Salvador, se llama Sartex, que también además de procesar plásticos, PET, HDPE, eh, polipropileno, incorpora también eh, mater materias, ele <coughs> residuos electrónicos. Y acá también hay empresas que en conjunto con la sociedad civil están haciendo campañas fuertes de rec recuperación de residuos electrónicos para reducir las cargas de los rellenos sanitarios. Ahora bien, con las recicladoras, tenemos eh, prácticamente en El Salvador hay cinco recicladoras registradas legalmente que pueden operar eh, y estas en algunas ocasiones no es que tengan como un... No todas mantienen una constante que les permita ser sostenible y no tener, por ejemplo, periodos de tiempo en el que se suspenden y luego regresan, pero sí <coughs> eh, si está, están viendo las que están más fuertes, ¿cómo pueden expandirse? En cuanto a los recicladores de primera base, eh, tienen bastantes dificultades, por ejemplo, para transportar los materiales hacia la recicladora, eh, por parte de la municipalidad de San Salvador, en algún momento se ha tenido la idea de trabajar con la infraestructura, de tener eh, pequeñas estaciones de transferencia dentro de la misma municipalidad, sea en mercados o como casetas, pero la dificultad que han tenido es, por ejemplo, la educación de las personas, porque eh, a pesar que se ha tratado, sobre todo en la capital, de organizar a los recolectores de primera base, esto siempre tiene las dificultades de llevar los materiales, de ser constantes y de cómo la población alrededor les puede facilitar el proceso. Acá, eh, diferentes organizaciones, y esta es parte del de trabajo que nosotros hacemos en Let's Do It, es facilitar la instalación de centros de acopio para, que la, para no demandar el tiempo de las personas que se dediquen exclusivamente a ser recolectores de primera base sino que educar a la población en general para que deposite y luego la recicladora solo llegue a hacer el retiro. Sin una persona que esté identificando dónde tener el material, eh, que lo transporte, sino que ya es un tema de volúmenes que se puede entregar directamente a la recicladora. Sí. Y luego también tenemos acciones, por ejemplo, de sociedad civil y en este caso de la organización con la que trabajo, que se llama Let's Do It El Salvador, entonces, eh, que las personas empiecen a ver las problemáticas, pero también a ser parte de la solución. Entonces, parte es hacer las recuperaciones en jornadas de limpieza, pero también hacer constantemente eh, jornadas de reciclaje con campañas fuertes para que las personas empiecen a trabajar y a, desde su hogar la clasificación de residuos y poder empezar a tener una, un cambio y que sea la misma población la que demande una facilidad en la gestión de residuos desde su casa y que no solo se vaya al relleno sanitario. Entonces, esto sería. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante la presentación. Y, y entonces, antes de... Um, tenemos varias preguntas para ti, pero antes de esto, uh, voy a resumir poco en inglés. Para la, uh, entonces, just to summarize in English, um, Alejandra's presentation, Uh, so we, I mean, we learned that El Salvador, for example, generates between 1.5 to 2 kilograms per person per day, which is pretty high compared to the rest of the countries in the region. Uh, most of the waste uh, goes to landfills, uh, scientific landfills, but there are still also some open dump sites in, in the country. Uh, there have been issues uh, uh, with with regards to financing in El Salvador. Which was very interesting to know that you know sometimes uh, increase in tariffs of waste uh, collection uh, and transportation, for example, uh, reduce the coverage of waste uh, of, of of these services because it led to illegal. Uh, dumping or illegal transport of these materials. Uh, there have been uh, several policies implemented in several yes, policies in place in the country, but um, the implementation has been a challenge. Uh, the latest legislation was uh, enforced in 2019, which actually um, was for the first time, you know, it started addressing uh, waste management for individual users, companies and municipalities. But uh, due to pandemic, uh, the, uh, the implementation of this has been a challenge. Uh, there is one project uh, in the landfill of San Salvador, which is recovering energy from biogas generated at the landfills. But having said this, the landfill is is in a critical state you know it doesn't have a lot more cap capacity to continue receiving waste so there is a big need for uh Transition and uh, like I also mentioned, you know, there are a lot of uh, initiatives for recycling of uh, packaging material, and you know, the, there's a lot of volunteer activities and cleanups, and uh, also separate collection has been implemented in, in a small scale in several several cities, and uh, so this is the change that you know that that is expected. But again, there's a huge potential for change, and there's not just potential, but it's also a necessity uh, to act very quickly in El Salvador. Gracias, um, so, Alejandra. Entonces, las, las preguntas, la primera pregunta es uh, sobre eh, residuos por cápita que tú dijiste, es, era de uh, 1.5 a 2. Entonces, es, es poquito alto comparado con otros países en la región. Entonces, queremos entender también en las características si son diferentes o cómo es la composición general de estos, cuál es el, el porcentaje grande. Eh, Digamos, prácticamente en El Salvador, eh, en, en, en los porcentajes de los materiales son 58% para materia orgánica. Hmm. Tendríamos un 22% que varía entre plástico y papel. Okay. Eh, un 3% que está entre eh, vidrio y otro 3% de latas. Y luego tendríamos un porcentaje que varía entre el 6 y el 8% para misceláneos, que ya... Okay. Por ejemplo, en desechos médicos, personales, fluidos humanos. Claro. No, gracias. Y tú mencionaste sobre el proyecto de biogás en San Salvador, en el relleno. Uh, sin embargo, si <coughs> sí hay otros proyectos en, en el país uh, para manejo de, puede ser de restos orgánicos, por ejemplo. Sí. Hay pequeños y son caseros, pues, que se desarrollan por parte de otras organizaciones que promueven el uso de biogás para pequeños procesos agrícolas, okay. eh, pero en, en la mayoría como un, un proyecto de biogás completamente sólido, creo que se están gestando uh -huh. y todavía hace falta que, que si algunos que están en prueba puedan desarrollarse completamente. Ok, okay. gracias. Y en, en tema de residuos en, en municipios que es alrededor de la costa, si hay sistemas uh, como implementados para prevenir que estos restos va al mar o. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto de gestión de residuos en costas. Es bastante retador porque las personas en las comunidades saben que los residuos no solo llegan, no solo son responsabilidad de ellos, de la zona costera, sí. sino que tenemos un problema de cuenca que viene desde la zona alta. Entonces el hecho de trabajar para los, la gestión de residuos marinos eh, tiene que ser un enfoque integral que haga el recorrido de las poblaciones que viven previo a llegar a ellos y también un programa constante de recuperación o de extracción de residuos que ya llegan a la zona eh, vía mar, o sea, por las olas, por el agua. Entonces, eh, sí es un gran reto. Hay en su mayoría esfuerzos de jornadas de limpieza que sabemos que no son la solución, sino que eh, trabajar con ellos debe ser constante, debe facilitarse la infraestructura que permita. Por ejemplo, no podemos colocar eh, plantas de transferencia muy cerca de la costa porque se puede convertir en un riesgo de, de desborde de materiales o si está cerca también de los... <coughs> de algún río, de algún cuerpo hídrico. Entonces es prácticamente trabajar con las municipalidades, eh, pequeñas estaciones de transferencia, como parte del, de la propuesta que hace el do it en la zona costera, y luego empezar una recolección eh, coordinada, que tendría que identificarse también los valores y los costos del transporte, y que sea también rentable porque es parte del reto y que no se ha visto completamente resuelto a la fecha y por eso mismo las zonas costeras no tienen como la mejor gestión de residuos y de recolección. Gracias, Alejandra. Solo para resumir esto porque era muy interesante. Entonces, so we were talking about coastal waste management and uh, Especially in the coastal municipalities, so the challenge that they have in Ecuador is not just the waste generated in these municipalities, but also the waste coming in through streams to these coastal areas, and then you also have waste coming in from the sea, you know, because of uh, because of the waves that bring in into the sea. So there's a lot of challenge of uh, whether you know you set up transfer, US uh, uh, systems in place for separation or collection or transferring the waste. Uh, and uh, it's also a risk because it's close to the coastal area, so you might have problems with you know it going back into the sea. So there's a big challenge, there's, there's big need for financial um, integration or looking at it, looking at the waste management as a whole and trying to fix the uh, issue at source in different municipalities. And um, I mean that's a that's a long work in progress in El Salvador. Um, y Alejandra, otra pregunta que tenemos es uh, sobre sistemas de responsabilidad extendido de productores, entonces, y también sobre las empresas privadas. Entonces, si ellos ya tienen un rol activo o si está pensado en el nuevo ley, por ejemplo, o cómo es el sistema? Acá tenemos, bueno, hay una confusión, suele haber una confusión entre la responsabilidad eh, extendida del productor, que debe ser amplia sobre su cadena de trazabilidad del el producto versus la responsabilidad social empresarial, que muchas veces debería ser muy similar, que va desde toda su cadena de producción, pero muchas veces las empresas lo ven nada más como acciones aisladas. Sí. Entonces eh, hay empresas, por ejemplo, embotelladoras, que han empezado a hacer esfuerzos sólidos en procesos de recuperación de materiales e impulsar la economía circular que puede tener, este, por ejemplo, ellos dicen, yo produzco 100 botellas en un día, entonces tengo que recuperar 100 botellas cada día. Y luego las quieren... Bueno, la, esta propuesta de una embotelladora es las produce 100, recupera 100 el mismo día, las envía a una recicladora, que en este caso está ubicada en Honduras, y luego ya viene la preforma para procesar de nuevo la botella. Entonces, quieren incorporar así eh, los porcentajes de materiales reciclados dentro de sus productos. En, en este primer año quieren llegar a la meta de un 50%, para 2030 llegar a un porcentaje del 85% de reciclaje en este sistema. Sin embargo, ahorita están empezando y tendrían que ver cómo hacen posible la cobertura a nivel nacional, porque son parte de la, dentro de las auditorías de, de marcas son las que tienen una mayor presencia. Entonces, eh, tienen un reto bastante amplio y a pesar que el país es pequeño, no existe una facilidad de conexión por toda la ruralidad, o sea, no tenemos tantas ciudades sino, y tampoco infraestructura sólida que les permita a ellos estar haciendo toda esta recopilación, que no son 100 botellas, sino que son 100 millones de botellas diarias para hacer la recuperación. Esto es en el caso de embotelladoras, en el caso de de plástico, como les ponía el ejemplo de hecho es una empresa la que está impulsando más el reciclaje eh, pero vemos más que todo reciclaje <coughs> perdón, pero no eh, una estrategia que transforme la generación de residuos sino que está ahorita en la recuperación sabemos que el reciclaje no, de, de muchos materiales no es ilimitado, sino que se van degradando las capacidades del, del material y esto está siendo un poco difícil creo que la responsabilidad extendida eh, va orientada a recuperar materiales pero no a incorporar tecnologías que permitan resolver desde la fuente inicial la problemática de la acumulación y generación de residuos okay. muchas gracias muchas gracias alejandra uh, shweta i don't know how much time we have left um yeah, we, we were already uh, we've gone beyond time so sure no entonces uh, muchas gracias to, uh alejandra y torben por sus presentaciones fue muy interesante uh, y, y esperamos que esperamos aprender más uh, parte de ustedes en el futuro también uh, y claro y thank you very much alejandra and torben for For uh, the nice presentations for El Salvador and Ecuador, we look forward to all the changes that you mentioned, that you know, that are taking place in the country and the transformation that is taking place in the sector. Uh, it's also a huge opportunity uh, in terms of what can be done in these countries. So, so thank you very much, and thanks Shweta for helping uh, us organize this webinar. And uh, it's, it's, it's been very interesting. Thank you so much, Vishwas. Thank you, Alejandra and thorbin It was quite a good learning experience like, for me to know about uh, what exactly is happening in El Salvador and Ecuador. And thanks a lot, Vishwas, for translating. Uh, otherwise, someone, I think audience members like me would find it very difficult to follow. So to the audience, if you have not signed up for our newsletter, please go to our website and sign up for our newsletter. You will uh, keep getting alerts about uh, newer webinars that we have coming up. Thanks a lot. Uh, to all of you. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Bye.